Bueno muchachos de los cuatro continentes, vamos a ver si damos energía a un solo planeta. Vamos a ver, aquí tengo el montaje, aquí tenemos la bombilla LED montada simplemente sobre la bobina bifiliar, está en contacto físico, físico mecánico, pero no eléctrico. Bien, la bombilla está conectada a este amperímetro para que veamos que no chupa ninguna corriente de las baterías. Nada. De hecho, lo voy a conectar ahora. Lo conecto ahora y como está conectado al generador de frecuencia, no se produce nada. Esta bombilla no funciona a 20 voltios ni a 40 voltios ni a 50 ni a 60 voltios funciona a partir de 110 y aquí el generador de frecuencias lo tengo a 870 vamos a subirlo un poco por si no responde 1 un poco más de un megahercio pongo el negativo lo pongo aquí la bombilla está apagada, mirad y se enciende. Lo he retirado. Y ver que absorbe 0 amperios. 0 amperios. Voy a hacer más. Voy a quitar la señal. Quito la señal y sigue encendido. Quito esto, que es la masa de la señal. Quito esto, que es el colector. Y sigue encendida y la corriente es cero va desde aquí hasta la bombilla la corriente es 0.0 esto no está fundido el amperímetro está perfectamente para despejar dudas polémicas que pueda generar este experimento os presento esto no está repito no está extrayendo energía de la pila la pila solamente enciende el campo e excita el campo e y de hecho luego vuelve el voltaje otra vez a la batería a través de este diodo diodo de alta frecuencia Vuelve por el cable blanco y a través del amarillo a la batería, a través de la carga, el voltaje vuelve a recargar otra vez las baterías. Pero no está extrayendo, obviamente, la energía de la batería. Bien, este es el experimento, esta prueba realizada por el grupo de Dar Energy que hemos estado investigando. Gracias a este grupo hemos conseguido replicar este sistema, esta solución, para extraer energía libre del volumen, del espacio, en ese mar de Dirac. Voy a intentar explicar cómo va un poco el circuito y entender lo que hemos visto por si alguien lo quiere replicar o lo quiere entender. Este experimento está basado en la sabiduría compartida a través de un siglo, desde Nikola Tesla hasta la actualidad, por muchos investigadores que han dado las pistas necesarias para que nosotros podamos replicarlo. La bombilla es de la marca Oigo Star. ¿vale? Es un foco de 9 vatios, de 100 a 220 voltios. Oigo Star con la carcasa trasera metálica. Tiene dos pines de pinchos de conexión para un balastro. Voy a explicar esto que puede llevar a la confusión. La bombilla, como he dicho, no se está encendiendo con 40 voltios ni 60. Se enciende a partir de 110 voltios. ¿De dónde salen? ¿De dónde sale esa energía? Pues obviamente salen de un efecto inusual, cuando realmente se hace oscilar a una bobina a 32 voltios exactamente, a 1,1 megahercios, se genera este efecto, se genera este efecto anómalo de 110, 115, 120 voltios entre colector y emisor. En realidad, la lámpara que pone 4 pero es de 9 vatios, ¿vale? Lógicamente, a, a 30 voltios solo, no se genera el efecto entre el colector y el emisor. Por lo tanto, estará por debajo del umbral necesario para que se produzca los 115 voltios necesarios para prender la bombilla. El positivo va a la batería, el negativo va al colector. Entre el negativo y el positivo va la lámpara y va a un megahercio el circuito, más o menos. Hago una aclaración. La bobina que se ve en rojo en la imagen es una bobina triple. Tres bobinas pegadas. Son dos bobinas bifiliares. La importante es una bobina que va debajo, que es una bobina de cable lis, Es una bobina reciclada de una cocina de inducción. Las otras dos, como he dicho, pues son las dos bifiliares. Solo voy a aclarar que se necesita esté conectada la bobina al positivo de la fuente. El cable rojo del diagrama es el cable LID, que se conecta a un solo cable, dos bobinas, bifiliares, que va directamente a la batería positiva. La tierra se conecta al principio, luego se desconecta. Todo generador de funciones tiene señal y tierra. El negativo de la batería es distinto al de generador de señal. El esquema resuena utilizando la batería. Esta es la que produce la activación o disturbio inicial. La resonancia produce una amplificación por vector E en forma perpendicular en la bobina bifiliar. Se le suma el armónico proveniente del circuito LC propio de la lámpara LED. Con lo cual, esto se suma a la amplificación. Al desconectar el transistor se produce un desequilibrio en las variables del circuito. Al desequilibrarse las variables de un circuito, todas las variables implicadas compensan el desequilibrio, con lo cual la energía es compensada por la tierra del generador de funciones o de otra tierra que podamos poner o que imaginamos que puede estar ...en el circuito, como voy a mostrar a continuación en esta imagen. Por lo tanto, si bien está apagada la de todas formas, aún así está conectada. Con lo cual el circuito está sostenido por la conexión a tierra y la amplificación por vector E. Es decir, nosotros hemos apretado al interruptor, por lo tanto, la Tierra interviene en este fenómeno. Es un placer poder compartir toda la investigación que estamos haciendo en el grupo DAR Energy estas imágenes son del grupo muchas gracias os paso también en la descripción de este vídeo toda la información para que podáis uniros a este proceso creativo abierto a la cooperación hasta la próxima transmisión Sigue encendida, incómule inagotable, no consumiendo electricidad, sino alimentándose del campo E. No consumiendo corriente, pero sí alimentándose del campo eléctrico. Es indefinida, casi, casi indefinida.